Reciben a las águilas en el partido de ida en los cuartos de final del torneo Apertura 2021 de la Liga MX. El cotejo se disputará a las 19 en punto horas, tiempo del centro de México, en el Olímpico Universitario. Durante la fase regular, los dirigidos por Santiago Solari finalizaron en la primera posición con 35 puntos, producto de 10 victorias, 5 empates y 2 derrotas. Los de la Coapa terminaron en una ventaja de 6 unidades respecto al sublíder Atlas aunque con dos encuentros sin ganar. Pumas contra América en cuarto de final liguilla de la Liga MX se jugará este miércoles 24 de noviembre del 2021 en donde en el estadio olímpico universitario y el partido dará inicio a las 19 en punto horas tiempo del centro de México. La transmisión del duelo lo podrás ver a través de la señal de tu DN. Y hasta aquí el video mis queridos amigos no olviden suscribirse dejar su like y comentar ahí abajo qué equipo crees que gane este partido de ida